Vamos a revisar ahora procesos especiales. Por ejemplo, las declaratorias de emergencia. ¿Qué es una, ¿qué es una situación de emergencia? Son aquellos ac acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción social, inminente agresión externa, etcétera, que afectan y que no se pueden resistir por parte del Estado. Las situaciones, para ser calificadas como emergencias, tienen que ser concretas, objetivas, probadas, inmediatas e imprevisibles. En general, las situaciones de emergencia no pueden ser planificadas previamente. Es un acontecimiento con el cual se encuentra el Estado y tiene que reaccionar inmediatamente. Sin embargo, si no cumple estas características, el organismo de control, en su en, al, al momento de revisar los procesos, hará las respectivas observaciones. Solo es considerada una situación de emergencia cumpliendo estas cinco características. Además, la situación de emergencia tiene que venir de lo dispuesto en el artículo 30 del Código Civil.